Track. Me gustó mucho el video sobre el Bloodhunter ¿Recomendarías alguna multiclase con esa clase O algo más respecto al Bloodhunter? La verdad que no sé Nada, soy muy mal haciendo multiclases yo Pero me gusta mucho El Blood Hunter que se transforma en El licántropo Que te da como ataque con las garras Y demás So de yo, esto debería leerlo mejor Pero si vos podés aplicar Las maldiciones del Bloodhunter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 Habría que ver <risa> Evil A+, nunca me he quedado tan tarde en Twitch He enlazado un par de raids y parece que hay muchos más canales americanos que españoles mira Sé que, que canales... yo suelo encontrar canales españoles Más temprano, porque ahora ya es... es creo que son 4 horas más Están cerca de ser las 10 de la noche acá Allá serían como las dos de la mañana <risa> y, y del jueves encima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 pero jugamos la llamada de Tulo. En cuanto a sistema, no. O sé, sea, a mí pequeño Pony no me llamó la atención, pero tal vez debería haber. Para Paranoia es una masa, todavía no lo jugué. Eh... Sí quiero, quiero jugar otros juegos o sea, ahora mismo. Entonces, Vaquero. ¿Qué sistema recomiendas para partidas pool? Bien. Las partidas pool. Hay uno hace poco que estaba.. que estaba chusmeando que era Hollow eh, Earth.